La finalidad teórica y que nos gusta perseguir a los escados al final es dejar el mundo mejor que, que como lo hemos encontrado. Es una forma de vida, realmente te la mejora en todos los aspectos. Es un sitio muy divertido, jugamos, aprendemos, cooperamos. Es como una gran familia que te cuida y te apoya. Pues para mí es todo tus Ahora mismo los Scouts es la asociación juvenil más grande del mundo, casi con 40 millones de personas. Podemos juntarnos en Scouts de todo el mundo, ¿no? de todos los países, y poder compartir una serie de valores que son idénticos ¿no? y son iguales. ¿eh? Puedes cambiar... La, la perspectiva de, del mundo de muchos niños y hacer que, que se descubran a sí mismos. Hacemos muchas cosas que es imposible hacer en ningún otro sitio. Eh, nos fijamos en todas las cosas que están mal e intentamos combatirlas. Que son un poquito frikis, que se llama gran molde. Pero está también igual me Los scouts sirven para educar. Para saber que no vivimos solos, que necesitamos estar con gente que necesitamos compartir, que necesitamos vivir. Formar personas comprometidas a la sociedad. Si realmente tú vols cambiar la, la realidad que te envolta, ese scout es una ina necesaria de la Yo he aprendido cuáles son los ideales que quiero que siga en mi vida y son el respeto y el servicio. Los valores que representamos los scouts los aprendes en cada acampado un poco más con, con la gente que vas conociendo, los amigos, las actividades, alguna dinámica. A mí los scouts me han aportado ser quien soy. Yo se lo recomiendo a toda la gente que quiera y que le guste la naturaleza porque es otro ambiente que haces nuevos amigos. Van a ser unas personas completamente diferentes al salir, es una experiencia increíble, renovadora. Y pues te lo pasas genial y conoces a nuevos mejores amigos.